les revienten la, la cara, los que se creen, se creen poderosos Que todo vuelva a su pozo, de donde surgen sus mentes Que les revienten la cara, la que les exploten la cara Que no sus desgracias, que les exploten la cara. Que la riqueza que ostentan sea terrible en su ruina. Que ya está en su retina, por eso apuntan al daño, que vuelvan pronto a su caño. los medios que deben en la farsa, que los verificadores contra los que los financian, que les revienten la cara, que se separen periodistas. Y médicos que ya no piden sus puestos, que les exploten la cara y que la sangre humana.